Jeffrey Peel es un bibliotecario americano conocido por sus críticas al movimiento de publicación Open Access y lo que él mismo ha denominado Predatory Publishers, Editores Predadores, que se encargaba de monitorizar hasta su reciente cierre en enero de 2017 desde su blog Scholarly Open Access. Profesor en la Universidad de Colorado, en Denver, había creado una cuantiosa lista que se había convertido en referencia mundial y donde recopilaba todas estas publicaciones predadoras para denunciar y luchar así contra esta práctica poco científica de pagar por publicar artículos que no pasan ningún tipo de filtro evaluador o revisión por pares. En Medialab UGR tuvimos la oportunidad de charlar con él con motivo de la charla Editores Predadores, Información Esencial para Profesionales de la Información, que impartió en la Universidad de Granada el pasado 18 de abril en el edificio CTT de Gran Vía. Bueno, mi crítica realmente no es al movimiento mismo, sino a los, las revistas uh, de Open Access... Uh, que tienen una gran falla, y la falla es un conflicto de interés. Eh, o sea que, entre más artículos aceptan y publican, um, más dinero ganan. Entonces, el, se incentivan a, a aceptar más uh, artículos uh, para ganar más dinero. Sí, el, eso es, es, la evidencia es muy aparente que esto está ocurriendo, que mucha pseudociencia se está publicando en las revistas open access porque publican de todo solo para ganar el, el dinero de los autores y no les importa la calidad de, de la investigación. Pues, como tú sabes, soy bibliotecario académico y para nosotros es natural organizar la información en forma que se puede usarla. Entonces, el, mis listas empezaron en forma muy informal uh, en un viejo blog que tenía y crecieron a lo que eran uh, hace unos meses antes de que tuve que, que quitarlos. So, principalmente era mi, mi experiencia de bibliotecario. Bueno, hay tres característica, características generales. Primero, en primer lugar, um, no dicen la verdad, son mentirosos. Um, en segundo lugar, son des, usan la decepción para convencer a los investigadores que mandan su dinero y que son auténticos. Um, y en tercer lugar, no siguen los uh, estándares establecidos de la industria uh, de la edición académica. Dan información falsa sobre su ubicación. Por ejemplo, dicen que están baseados en Nueva York, pero están en Lagos. Uh, y eso es información falsa eso es la mentira que le dije antes agregan nombres sin permiso a los consejos editoriales y, y nombres de um, investigadores digamos famosos para atraer gente a, a, a, a mandar sus manuscritos sí esta es la parte más difícil de, de investigar y de observar porque la naturaleza de la revisión de pares es que está está hecho um, es ciego y no lo vemos, no lo po podemos observar. Entonces tenemos que mirar los resultados de, de la re revisión de pares. Y lo que hemos visto es que han publicado muchísimos artículos que no deben de ser publicados uh, porque tienen uh, mala metodología, son falsos uh, en cuanto a la ciencia. Um, y muchas otras razones. Han hecho amenazas de, de, uh, de cómo se llama, de lawsuits, de, de proceso legal en contra de mí, pero ninguno ha empezado. No ha pasado por una amenaza. Um, y ahora, ya que las listas no están publicadas, han dejado de amenazarme.